Disney, el mundo de los sueños, de las ilusiones, de la felicidad, de la algarabía, eh, el mundo sobre todo de pasárselo bien, de que no haya ningún tipo de problema, aunque bueno, un montón de películas donde se mueren las madres de los protagonistas, eh, los malos también eh, tienen muertes muy desagradables. En general, pues, eh, pues Disney, Disney para toda la familia Disneyland, Disney World Tenemos aquí a Oyoke. Buenas tardes FJ García, buenas tardes. buenas tardes Alfredo, buenas tardes Tomás Buenas Hola. tardes Víctor y buenas tardes a la sufrida audiencia Yo iba bajando a la calle y había una niña que iba, iba pegando a Cantando la canción de Frozen Y su padre delante iba con una cara como de resignación Como diciendo, Dios mío la que me ha caído Y la niña decía, papá pero que no me escuchas Era una niña además muy pequeña, que lógicamente la cantaba muy mal Y entonces iba llamando la atención del padre porque no la estaba escuchando su, su bonita canción sí, Lo peor de todo es que la estaría cantando en español ¿eh? suéltalo, Sí, claro, estaba suéltalo, diciendo suéltalo. suéltalo, suéltalo Efectivamente ¿Cómo puede ser que Frozen haya sido una película popular también en España? Teniendo en cuenta que la tradujeron Con su temática lésbica, ¿te refieres? No, con la, con la versión de, de, de, de la música en español Bueno, yo, o sea Oye, perdona, que... pero como todo, como Bajo el mar Como Bella bestia se oye una canción pero, pero ya, ya hemos pasado esa sí, temporada en la, que, en la que no existían los cines en versión original. Vale, venga, de acuerdo. Y hay un amigo en mí, en, de, de, de Pixar. O sea, hay que decir que las canciones en, en los musicales, en, por lo menos son infantiles, se suelen traducir. Porque si las pones en las canciones en inglés, los niños no las no Los las niños entienden. aprenden. Efectivamente. Niños y no, y no es cuestión se vuelven bilingües. No es cuestión de que los niños se pongan a aprender. ¿Dónde vamos a ir a parar? Claro. Por Dios, ¿cómo? Hay un amigo mío no era la banda sonora de Alien. El cerebro es una cosa maravillosa. O sea, tú ahora es una película que está traducida en lo que. o doblada, mejor dicho. en lo que en, en, en el lenguaje Disney se llama el español neutro. que era esa especie de sudamericano extraño. que no era realmente de ningún país. en el que se traducían todas las películas Disney. hasta entra, bien entrados los 90. Sí, que tú pensabas que era México, pero no. Claro, en realidad, no, en realidad en es como. No, no, sé, no, sé, no sé dónde es. Bueno. Y tú, es debajo del mar. Bueno, intentas, intentas eh, escuchar una película ahora sí y te lavar los oídos y dices, esto es una mierda y no me gusta. Y entonces pasas y no lo ves. Pero sin embargo, si te has acostumbrado a ese tipo de doblaje. Luego lo echas de menos. Y a mí me pasó con la sirenita. Yo estaba acostumbrado a ver, mis hermanos pequeños estaban enganchados a la sirenita y la veían cuatro veces al día hasta que rayaron el vídeo y tuvimos que comprar otra cinta porque querían seguir viéndola. Y lógicamente la, estábamos, la veíamos doblada al, al, a ese castellano neutro, a español neutro. E y cuando luego hace poco la vi por la televisión que la ponían con un nuevo doblaje, yo decía, pero qué mierda es esto. Si la sirenita habla como en fin no tiene acento ni nada. Entonces no me gustó. Me acuerdo que la quité porque me, me agobiaba con ese doblaje. A mí me pasó algo parecido cuando vi Terminator en gallego. Hostia, eso tiene que ser un puntazo, ¿eh? Sí, sí. sí. Terminator en Galego. Sí, sí, sí. Oye, algún un día sí, cuando me vaya, quiero hacer. Claro. Cuando me quiero echar unas risas, yo efectivamente <risa> cojo el DVD y pongo, digo, hoy voy a ver, qué sé yo, ¿qué te voy a decir yo a ti? Mad Max en catalán. Mm. Y te echas un desco. Y te, te, te pasas una tarde que te descojonas, sí, sí. claro. Yo ¿Sabes sí. que Mad Max tiene dos ingleses? O sea, el inglés australiano y el sí, inglés. El inglés, en inglés plan es, americano. El, el, bueno, te voy a decir el British a lo mejor, ¿no? El, el inglés americano, puede ser. Yo tuve una, una tarde muy feliz viéndome cabaret en euskera, que euskera la verdad euskera es que, que lo recuerdas con cariño, ¿no? Muchísimo cariño. ¿Cómo alguna? se dice cabaret ¿tienes? no espera No me acuerdo. Cabaretoa. Pero vamos, <risa> algo, así, algo así. Creo que el título lo respetaban. ¿Alguna? ¿Era cabaret, pero con k, no? Sí, sí. <risa>